vamos a ver cómo nos podemos comunicar con nuestra placa de arduino eh, tanto en una dirección de ida como de vuelta ah, para trabajar la comunicación con la placa de arduino vamos a utilizar eh, los comandos de la librería serial vamos a en primer lugar lo único que tenemos que hacer es en, en el apartado de setup declaramos serial.begin y ponemos la velocidad en baudios de comunicación que vamos a tener con la placa por ejemplo, vamos a poner 9600, que es algo relativamente lento, y vamos a hacer que la placa eh, nos envíe cosas. Por ejemplo, para que la placa me envíe alguna cosa, le voy a decir serial.println y voy a hacer que me imprima una A. ¿Vale? Entonces, vamos a enviar el, vamos a elegir el, conectar la placa, vamos a elegir el modelo de la placa, que es la 2009, 328, el puerto 22 y le enviamos el programa y vamos a ver qué es lo que pasa, enviamos el programa, eh, se compila, miramos las luces, rxtx, vemos cómo se envía, bueno ya lo tenemos, no pasa absolutamente nada, eh, veremos qué es lo que pasa cuando abramos el monitor con esta pestañita de aquí, al abrir el monitor vemos aquí cómo nos va enviando AS la placa si os fijáis el, la luz de RXTX se enciende cada vez que me envía alguna cosa entonces pues este monitor lo que hace es recibir las órdenes que me envía por el puerto USB si nuestra placa de Arduino la quisiéramos comunicar eh, utilizando Bluetooth por ejemplo el formato sería absolutamente el mismo lo único que cambiaría es que en vez del cable USB pues tendríamos un módulo de Bluetooth dentro de Arduino y un módulo de Bluetooth dentro del, del portátil Vamos a ver, por ejemplo, cómo hacer no que la placa nos envíe datos, sino cómo nosotros enviarle información a la placa. Vamos a declarar una variable, vamos a llamar c de carácter. Establecemos las comunicaciones serie al mismo a la misma velocidad y vamos a poner un if que se active si el serial Punto available es más grande que cero. Esta función lo que me va a hacer es eh, dar si está disponible algo en el puerto serie, es decir, si en el, en el flujo de comunicación tiene algo por leer. Si tiene algo por leer, lo que voy a hacer es que en esa variable c me guarde lo que ha leído. Bien vamos a decirle que me guarde lo que ha leído y que se espere un momento para no saturar el flujo de lectura ¿vale? después de leerlo le voy a decir pues algo tan simple como que me lo imprima ¿vale? entonces lo que haremos es que yo a través del monitor serie le enviaré una información la placa lo va a leer y me lo va a volver a imprimir por el mismo monitor serie enviamos el programa Activamos el monitor, bien, y ahora mismo, bueno, como podéis ver, pues no, no hay nada, tenemos las la As de la ejecución anterior, y aquí arriba tenemos un sitio donde le podemos enviar cosas. Vamos, por ejemplo, a enviarle una A, una A mayúscula, y él nos contesta con un 65%. ¿Qué es un 65? Pues el 65 es el código ASCII de la A, lo que está haciendo es leer el valor, lo está convirtiendo a, a un número, ya que la variable C es un entero, y este 65 pues es la A que le hemos enviado, que nos la retorna eh, en forma de entero. Bueno, pues ya tenemos que nuestro programa es capaz de leer pues, una A, una B, una C, una D, y nos retorna el código ASCII de esas letras recordad que no es lo mismo una a minúscula, una B minúscula y una C minúscula que, que una D mayúscula bueno, vamos a parar ese monitor y ahora vamos a complicarlo un poco más vamos a utilizar por ejemplo un servomotor, lo vamos a, a, a conectar a nuestra placa de arduino Vamos a conectarlo, como siempre, la pata marrón a tierra, la pata roja a 5 voltios y ese pin de control lo vamos a enviar, por ejemplo, al pin 9. Bien. Eh, bien. Bueno, vamos a, a incluir la, la librería Servo. Vamos a ver. Vamos a declarar la variable de Servo. Vamos a conectar el pin, eh, el servo S lo vamos a enlazar con el pin 9, bien, y vamos a, hacer, vamos a hacer una variable que le vamos a llamar ángulo y vamos a hacer que todo el tiempo nuestro servo, se sitúe en el ángulo ángulo, en el valor de esa variable. Bien, vamos a compilar, que no nos hayamos dejado algo. Ah, Servo, el include, creo que es posible que no esté bien. Vamos a compilar otra vez. Bien, ahora sí. Bien, perfecto, lo enviamos a la placa, no hay cambio, no tendría por qué haberlo. Vamos por ejemplo a establecer un valor inicial de ángulo a 90 y vamos a ver si es verdad que cambia el servo y se nos pone a 90 grados. Bien, lo tenemos a 90 grados. Y ahora lo que vamos a hacer es en el apartado este de que teníamos de, de leer esa, ese valor. Eh, lo que vamos a hacer es eh, discernir qué letra nos han enviado por ejemplo vamos a decirle que si la c es un eh, 97 que sería una a pues vamos a hacer que a la variable ángulo le sumamos 1 vamos a hacerlo más simple, ángulo es igual al valor de ángulo más 1 y vamos a poner otra condición, otro if, y le decimos que si es una B, a ángulo le vamos a restar 1. Bien, cerramos esto. Voy a hacer que me imprima el valor de ángulo. Bien y entonces lo que tendremos es que por un lado el servo lo está situando al ángulo que queremos y por otro lado esta sección de aquí que está leyendo eh, el valor que le estamos enviando si le envío una A restará, sumará y si le envío una B restará. Vamos a enviarle el programa, lo único que se hará será volver a poner el, el, el ángulo del servo a 90 grados lo cual ya está y como ya está no, no debería de moverse y en el momento que esté el programa enviado abrimos el monitor bien y entonces ahora debería ser sensible a la A. Cuando le enviemos una A, me dice que está a 91 grados, 92, 93. Podemos enviarle muchas asas de golpe y podéis ver cómo el servo varía su posición. Enviándole una B, pues debería girar hacia el lado contrario. Bueno, pues de esta manera tan simple nos podemos comunicar contra los elementos que están conectados en nuestro Arduino. Lo único que debemos hacer es establecer un protocolo, es decir, establecer una serie de instrucciones y decir qué es lo que queremos que haga nuestro sistema en función de, del carácter o del conjunto de caracteres que le enviamos.